Muchísimas gracias, Beatriz, por tu estupenda intervención y, sobre todo, por, lo clarificad, por la clarificadora explicación que has dado cómo funciona la importación y la exportación de bienes. Damos paso a otro tema no menos apasionante, como es el tema de las adquisiciones de bienes del patrimonio. En esta, para esta conferencia, para esta intervención, contamos con la presencia de José Luis Rodríguez, eh, que nos hablará de este tema. Eh, José Luis es una persona eh, muy conocida dentro de, de, de este mundo del patrimonio por todos, pero para el que no lo conozcáis, está licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Además de ser diplomado por la Escuela de Restauración y Conservación de aquí también de Madrid. Y eh, como funcionario, eh, su carrera empieza en el, mil, en el 2008, eh, que accede al Cuerpo Funcionario de Ayudantes, Bibliotecas y Museos dentro de la sección de museos. Su trayectoria profesional siempre ha estado vinculada a lo que es la antigua Subdirección de Protección de Patrimonio Histórico Español, actualmente la Subdirección General de Registros y documentos y SUS ya ha desempeñado dentro de, de, esta, de su carrera profesional diferentes puestos como jefe de servicio, jefe de servicio de importaciones y exportaciones, que ahora lo ocupa la conferencia anteprecedente, Beatriz, y actualmente es el jefe de servicio de adquisiciones y garantía de Estado. Antes de dar paso a tu intervención, permíteme comunicaros a todo el público presente que una vez finalizada la intervención de José Luis, vamos a dar el paso a todos aquellos de ustedes que quieran realizarles preguntas a los ponentes que han intervenido durante la mañana, a tanto Ángel como a Beatriz, y se si iniciará un turno de preguntas y un turno de debate. Así que cuando quieras, José Luis, la conferencia es tuya. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, eh, daros la bienvenida. Eh, yo cuando me propusieron eh, participar en estas eh, jornadas, pues… Eh, ¿Se me escucha bien? ¿O con eco? Oh, bueno, se me escucha bien. Es que me escucho. Bueno, eh, pues hice un poco trayectoria vital, ¿no? Porque yo llegué a la subdirección de protección de patrimonio histórico con Luis Lafuente, que estaba aquí esta mañana, eh, y yo venía para unos meses y… Y nada, eran como seis meses para eh, ayudar a un tema muy concreto y esos meses se han convertido en 15 años y medio eh, por ahora. ¿no? Eh, esto es un tema muy atrayente dentro de lo que es la Junta de Calificación eh, y yo lo primero es, eh, siempre en mi casa me han dicho que tengo que estar agradecido ¿no? y, y lo que tengo que dar es las gracias a las personas que confiaron en mí para... Para, y creyeron que yo podía hacer bien este trabajo. Es decir, eh, no sé si está por aquí, pero yo tengo que agradecer a la persona que ocupó este puesto anteriormente, que es eh, María Gúndez, que ahora está en, la otra, en otra subdirección, y ella y, y Carmen Luque, que era la persona que llevaba, eh, era la memoria histórica dentro de la Junta, pues fueron las dos personas que, que me enseñaron lo poco o lo mucho que sé ahora. Eh, y, y también tengo que dar las gracias a todos los subdirectores que pasaron... Eh, que, que coincidí con ellos, desde Luis Lafuente, Ángeles Alastrue y Elisa de Cabo, eh, porque el trabajo de la Junta es un trabajo muy, muy, muy pesado, que si no tienes el apoyo, como tenemos el apoyo ahora del, del subdirector, es decir, Carlos González Baranderán, es eh, muy complicado de, de asumir. si es ya estáis viendo los volúmenes de, de, de obras que movemos y volumen de, eh, de plazos. Eh, o sea, que es, una, es eh, algo muy, muy muy exigente, ¿no? Y, eh, igual que en el departamento de Beatriz... Yo no vengo, vengo sin papeles, o sea, que puedo estar hablando... Eh, eh, igual que en el departamento de Beatriz, pues es mucho más ágil está todo mucho más eh, regrado, es decir, eh, alguien presenta un permiso de exportación y de importación, se concede o no se concede, y ahí se termina... Es verdad que el volumen es agotador y, y, y aunque es muy bonito, es, eh, es un volumen muy, muy, muy exigente. En el caso de nuestro departamento es muy distinto. Yo siempre digo que en nuestro departamento somos como eh, los interlocutores de cuatro patas ¿no? y cuatro patas muy, muy, muy diferentes. Por un lado, tenemos eh, a los vocales de la, de la Junta, que trabajamos para ellos, preparamos toda la documentación para hacer ese trabajo mucho más fácil, y ellos son los que toman, la, toman eh, los acuerdos eh, eh, como un órgano consultivo del de director general de Patrimonio Cultural y de Bellas Artes. Pero luego hay otros tres patas más, ¿no? otra segunda pata que es eh, nuestros compañeros dentro del propio Ministerio, es decir, nosotros trabajamos con la intervención delegada del Ministerio de Hacienda en el Ministerio de Cultura y Deporte, oficina presupuestaria, abogacía del Estado, eh, Servicio Económico y Financiero, eh, o sea que trabajamos con otros funcionarios. Eh, ¿Cuál es la tercera pata? Nuestros compañeros, compañeros de archivos, eh, Biblioteca Nacional de España y los museos. Si nosotros tenemos una comunicación directa y habitual con todos los museos y archivos de dependientes de nuestra propia dirección general, pero también tengo que decirlo con otros museos que no dependen de nosotros. Es decir, tenemos comunicación con los museos de la Junta de Andalucía, de Madrid, de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña, eh, Galicia, Castilla-León o sea que tenemos, aunque sean muchos son museos estatales de gestión transferida, pero que eh, es muy, muy habitual que tengamos comunicación porque el sin piezas, porque eh, quieran comprar algo para sus colecciones o sea que te, somos un eh, departamento muy ágil, y dices José pero te falta un cuarto, una cuarta pata pues sí, y que es la más diferente eh, y es el mercado del arte, es decir ahí entran ya el mundo privado entran los dealers Anticuarios, galerías de arte contemporáneo, salas de subasta, particulares, eh, herederos de eh, colecciones importantes. Eh, y tenemos que estar ahí, eh, el departamento, tanto Pilar como yo, pues verándum eh, entre esos eh, cuatro eh, mundos diferentes, complementarios, pero que son muy, muy, muy interesantes. Eh, Lo primero que tengo que decir, en, en relación con las adquisiciones, y al hilo un poco de lo que ha contado Ángel y, y Beatriz, eh, somos, eh, junto al Departamento de Exportaciones e Importaciones de Bienes Culturales, pues el, el otro departamento eh, importante. Somos pocos, es un departamento pequeño, pero somos muy, muy, muy ágiles. Es decir, tanto Pilar como yo, que Pilar lleva más tiempo que yo, y yo llevo 15, pues imaginaros... Eh, pero, pero es verdad que, eh, y cuando decía antes María José que soy conocido, soy conocido porque tengo que al final ser un interlocutor eh, muy habitual con todos, los, eh, con todos los museos y los archivos y la Biblioteca eh, Nacional. Eh, algunos sois aquí ya compañeros otros seréis dentro de poco compañeros eh, pero al final eh, dentro del mundo de las adquisiciones tenemos que ser muy muy ágiles es decir, ahora veréis cuando veamos eh, las subastas y las, eh, las ofertas de venta irrevocables, pues que tenemos unos plazos muy muy muy cortos y al final la burocracia dentro del propio ministerio pues es muy muy grande, muy amplia ¿no? eh, la forma de incorporar colecciones del incremento de colecciones a, los, a las instituciones públicas es muy variada. Ahí veis un listado enorme que los opositores lo tenéis, estaréis muy familiarizados, los demás pues ya eh, depende. Eh, y de todas estas modos de adquisición no todos eh, participa la Junta. Es decir, el, de, de la, eh, ahora solamente vamos a ver aquellos modos de adquisición en los que la Junta de Calificación, Valoración y Exportación, como decía antes Ángel, la Junta para nosotros, eh, participa. ¿Y cuáles son estos modos en los que participa la Junta? Pues por un lado están los derechos preferentes. Es decir, la, la normativa dio eh, una serie de prerrogativas a la, a la Administración, eh, que son los derechos de tanteo y retrato, que ahora explicaré la diferencia porque mucha gente todavía se lía, y las ofertas de venta revocables a partir de los permisos de exportación de, de solicitudes eh, temporales con posibilidad de venta o definitivos. En ningún caso hay una oferta de venta irrevocable a partir de una solicitud de exportación temporal. Otras, eh, otros eh, otros eh, modos de adquisición aplicables a la Administración que, eh, que llevamos también al Departamento es la dación, eh, la permuta, eh, la oferta de venta directa, las donaciones, las subastas en el extranjero. Eh, al ir un poco como de, de lo que contaba eh, Ángel, que nosotros tenemos tres tipos de reuniones, ¿no? y eh, la habitual, la que es mensual, las 11 eh, reuniones que tenemos al año… ...es lo que es el pleno de la Junta... ...y ahí es donde estudiamos... Eh, ...aparte de las exportaciones... ...pues valoraciones de adquisición para otros organismos... Eh, ...nuestras adquisiciones... De ...tanteo en subasta... ...ofertas de venta, ofertas de revocables... ...garantías del Estado, inexportabilidades... ...pero y luego también tenemos... ...lo que es la comisión de valoración... ...¿qué diferencia hay entre la reunión del pleno... ...y de la comisión? Pues como ha dicho Ángel... ...el pleno está presidido... ...por el presidente de la Junta que es alguien propuesto por el director general de Patrimonio Cultural de Bellas Artes, que actualmente es don Fernando Checa Cremades, eh, pero mientras que la comisión no la preside alguien nombrado por cultura, sino alguien nombrado por hacienda. Y el órgano, en el, el pleno y la sección, eh, es un órgano consultivo del director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, mientras que la comisión es un órgano consultivo de la agencia tributaria. ¿vale? del director general de, eh, de recaudación o tributos. Eh, esa es la diferencia. Por eso, en el caso de las comisiones, se ases asesora a la agencia tributaria en relación con las valoraciones económicas de las donaciones de bienes del patrimonio histórico español y las daciones en pago de deudas tributarias. ¿vale? Que no creo que me dé tiempo a contaros mucho, pero si me da tiempo os lo explico todo el procedimiento. O sea que al final me voy a centrar en estos modos de adquisición que veis ahí, es decir, los, eh, el derecho de tanteo y retracto, la oferta de venta revocable, la permuta, oferta de venta directa, subastas en el extranjero, la dación en pago de las tributarias y las eh, donaciones. Eh, el, primer, eh, el primer derecho preferente es el de tanteo y retrato. ¿vale? Siempre pongo la foto y, y la verdad es que es muy recurrente y durante muchos años... Eh, este eh, cubo eh, fregona eh, que, que estuvimos detrás de él durante muchos años, no sé si está por aquí Sofía, pero intentamos ir varias veces en subasta, en la subasta Barclays de Barcelona, porque ya estaba representado en otros museos, en el Museo del Diseño de Barcelona, pero en el Museo de Artes Decorativas no tenía ninguna original y, y estuvimos. Eh, estuvimos eh, detrás de él varias veces y siempre lo perdíamos no e incluso una de las veces eh, fue muy mediático en barcelona y e, e incluso retransmitieron la subasta en directo en el telediario eh, y, y y se aprovechó una empresa de limpieza gallega para comprar la pieza y, y por muy pocos eh, no sé si fueron 300 400 euros que costaba y le salió la publicidad bastante bastante económica eh, de, años después ya sí que conseguimos comprar este modelo original y luego ya se compró posteriores ya de, de plástico. Eh, de, los derechos de tanteo y retrato, voy a explicar primero qué diferencia hay entre el tanteo y el retrato, porque todavía después de muchos años todavía hay incluso compañeros nuestros que, que no lo tienen claro. Eh, el tanteo eh, es cuando la administración... Eh, eh, es notificada de la venta, tanto eh, porque el derecho de hecho, tanteo se puede se produce en subasta pública en la venta de bienes de patrimonio histórico español, que están protegidos o no, o la comunicación a la Administración, tanto a la Comunidad Autónoma o al Ministerio de Cultura y Deporte, de aquellos bienes que están en el Inventario General de Bienes Muebles o en el Registro de Bien de Interés Cultural, lo que se conoce como eh, BIC. Pues en ambos casos, si la Administración es notificada en tiempo y forma, es cuando nosotros tenemos ahí el derecho de tanteo. Y tenemos los dos meses para el ejercicio del derecho de tanteo. ¿Qué pasa si la Administración no ha sido notificada eh, con el catálogo o se ha vendido un bien que está protegido y no, no lo han notificado? Pues ahí es cuando entra el derecho de retracto y ahí hay un plazo de seis meses desde que la Administración tiene conocimiento de esa, de esa venta. ¿Vale? Eh, Primero voy a explicar el derecho de tanteo en el caso de las subastas públicas, ahí ves una ristra de, de, de subastas, es decir, ahora mismo eh, eh, hay una serie de subastas, la mayoría de ellas concentradas en Madrid, pero también están en, en Zaragoza, en Bilbao, en Sevilla eh, y en Barcelona… Eh, siempre digo que son generalistas porque venden de todo, es decir, te, pues, igual que te venden unos documentos, libros, artes decorativas, pintura, escultura, joyas, cualquier tipo de bien que se os pueda imaginar. Eh, si, echáis un, eh, si os echáis un catálogo en algún momento os sorprenderá eh, todo tipo de bienes eh, que salen, incluso os sorprenderían los precios de, de, las de los bienes que, que salen en, en subasta ¿eh? y que ya lo tendría que mirarse. Eh, bueno, ahí ves la ristra de, de subastas, eh, luego hay otras subastas que son específicas de una serie de bienes, como puede ser la numismática o el patrimonio de un cuenta bibliográfico, o incluso hay, hay salas de subastas específicas eh, de, de fotografía. Eh, ahora mismo estamos en un momento de bastante eh, impasse en el que hemos pasado de un periodo en el que las subastas todas eran presenciales, todas tenían su catálogo físico en papel eh, y teníamos un procedimiento bastante reglado eh, partiendo de que la ley es del año 85. Ahora mismo eh, están saliendo muchísimas subastas online que ya no hacen ni, ni catálogo en papel, que incluso hasta la misma noche anterior a la subasta eh, van incluyendo bienes. Eh, y eso pues eh, nos está eh, complicando el funcionamiento ordinario de, de, de la, del departamento, es decir, porque cuando estamos recibiendo catálogos constantemente, eh, la dificultad eh, es eh, máxima para poder eh, estudiar las piezas y decidir si vamos a una subasta o no para comprar eh, para comprar ese bien. Pero yo os voy a explicar la ley obligatoriamente nos tienen que mandar los catálogos entre cuatro y seis semanas. Así lo dice el Real Decreto, el artículo eh, 40. Es verdad que ahora, con la agilidad de Internet y eh, las páginas web, es mucho más fácil el hecho de poder acceder a un catálogo y poder enviárselo a muchísimos eh, conservadores, a todos los vocales de la Junta, para que puedan estudiar los, eh, los catálogos. Eh, pero sí que es verdad que, que la ley señala que tienen que mandarnos los catálogos, tanto sean físicos o online, entre cuatro y seis semanas antes de la subasta. Eh... A, eh, ¿A qué entidades nosotros podemos ejercitar el derecho de tanteo? Porque estamos hablando que esto es un derecho preferente. Es decir, pues la, la ley señala que es a la Administración General del Estado, es decir, a cualquier entidad o institución perteneciente a la Administración General del Estado, que pertenezca a una comunidad autónoma o entidad benéfica o, o de cualquier entidad de derecho público. Es decir, que ahora mismo nosotros estamos eh, ejercitando el derecho de tanteo para eh, instituciones de toda la Administración, incluso eh, fundaciones vinculadas a... De ente, eh, fundaciones eh, públicas o vinculadas a alguna entidad eh, pública. Eh, lo primero que tienes que saber es que en nuestro departamento, es decir, el Departamento de Adquisiciones, dentro, adscrito a la Asociación General de protección de, de protección de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico, eh, es el que tiene la competencia para asistir a... Todas las subastas dentro del territorio nacional. Es decir, que solo nosotros podemos ejercitar el derecho de tanteo para una, una eh, institución pública. Eh, es decir, que una institución no se puede presentar en una subasta para ejercitar el derecho de tanteo sin no haberlo notificado. Es decir, lo tenemos que hacer a través de, a través de nosotros. Eso obliga a pues, imaginaros cómo multiplica el, el trabajo dentro del, del, del departamento. Eh, también señala la normativa que tiene una preferencia eh, para... Sobre, ese, sobre un mismo lote, tiene un carácter preferente siempre que vaya, siempre que vaya a un museo, biblioteca o archivo de titularidad estatal. ¿Qué puede pasar? Que un mismo lote pueda ser solicitado por distintas instituciones. Es decir, si me pongo el caso de esta escultura de Serra, que salía en una subasta, en subastas Valkris, y... perdón. y fue solicitada por, eh, a la vez por el MENAC y por el Museo Nacional Centro de Arte Renan Sofía. En este caso, se existió a la subasta, eh, se compró y al final está ahora mismo en la colección permanente del Museo Renan Sofía por esto, es decir, porque tiene preferencia siempre y cuando vaya a un museo, archivo o biblioteca de titularidad estatal. Me podéis preguntar, ¿y qué pasa si dos museos o archivos bibliotecas de titularidad estatal solicitan la misma pieza? Pues ahí ya nos ponemos de acuerdo... Eh, ...para ver cuál es el destino preferente donde eh, dentro de sus colecciones tiene más sentido que vaya la, la pieza. Eh, todas, las, eh, todas las solicitudes de eh, asistencia a subasta, siempre y cuando eh, si van eh, a cargo del presupuesto... ...de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, eh, van, eh, se estudian previamente en, en la Junta de, de Calificación... Eh, y también en el caso de otras instituciones eh, del Estado, como puede ser el Museo del Prado, Reina Sofía o Biblioteca Nacional, que son las, eh, las que más eh, pueden llegar a solicitar el derecho de tanteo, también eh, pasan por la, la reunión de la Junta. Eh, ¿Qué plazos tenemos para poder ejercitar el derecho de tanteo? Pues la ley señala siete días hábiles, es decir, siete días para notificar a la sala de subastas que el Estado ha ejercitado el derecho de tanteo. En la práctica se hace al momento, es decir, eh, nos eh, personamos eh, físicamente, presencialmente en la sala de subastas y en el momento de, las, eh, de la subasta el, el representante del ministerio, que puede ser Pilar, puede ser yo o puede ser Ángel, eh, para la subasta y, el, y, y, se, y el, la sala de subastas tiene que señalar que el Estado ha ejercitado el derecho de, de tanteo. Luego, eh, tenemos eh, dos meses para formalizar la orden ministerial. Parece que dos meses es un tiempo enorme y grande para poder hacer una orden ministerial y, pues luego, los plazos son muy cortos. O sea, que parece que es mucho tiempo, pero luego, en realidad, no es, no es tanto tiempo. En la ley de patrimonio señalaba, en tanto en el artículo 38 como la, de la ley como en el artículo 41 del Real Decreto, que hay dos ejercicios económicos eh, para el pago. Eh, pero en este caso prevalece la ley, eh, eh, la ley general presupuestaria, y, y tenemos siempre que asistamos a una subasta, tenemos que tener presupuesto en nuestro, en nuestra, en, nuestro, en dinero en nuestro presupuesto. Si no hay dinero en el presupuesto, nosotros ahora mismo no podemos, eh, no podemos asistir a la, a la subasta. Eh, ahora mismo para, eh, me tengo la chuleta porque si no se me olvida. Eh, ahora mismo, para cualquier adquisición por en subasta, eh, pasamos tres veces por la intervención delegada del Ministerio de Hacienda en el Ministerio de Cultura. ¿no? Eh, bueno, También, como dice ahí, es obligatorio la publicación en el BOE. Es decir, de, si eh, entráis en el BOE, veréis que cada cierto tiempo publicamos todo lo que se ha ejercitado de derecho de tanteo o para el, los archivos eh, museos, dependiente de nuestra dirección general, o para otras instituciones eh, tanto del Estado, autonómicas, como eh, municipales. Eh, lo que os decía, que aunque la ley de patrimonio histórico señalaba que había dos plazos para… dos años para el pago, en realidad la ley general presupuestaria marca que tú no puedes eh, hacer eh, ningún gasto si no tienes ese dinero en el presupuesto. Pasamos ahora mismo tres fiscalizaciones, eh, una previa antes de la subasta, que es lo que se conoce como fase A, es decir, la autorización del gasto, una segunda, que es la fase D, después de haber ido a la subasta, y después una tercera, que es lo que se conoce como el OCA, OK, es decir, el, el pago. O sea, que eh, esa imagen romántica que tenéis de asistimos a una subasta y está el Ministerio de Cultura en primera fila, ejercitamos el derecho de tanteo y ya se ha quedado hoy el expediente, no. Es decir, eh, el expediente para nosotros empieza cuando ejercitamos el derecho de tanteo en la subasta y es cuando empieza ahí el trabajo duro para conseguir, eh, conseguir eh, que, el, que el expediente económico al final eh, se, se termine. Esto es lo que os decía, que… Eh, que, nos, eh, que la diferencia entre el retrato y el tanteo, es decir, el tanteo es cuando lo notifican dos meses y el retrato es cuando no tenemos conocimiento, cuando tenemos ya conocimiento de que se ha producido esa venta, son eh, seis meses desde, la enajena, desde el conocimiento de la enajenación. Esto es lo que os decía, el famoso eh, eh, cubo de rodillos de Corominas, que se compró en 2017 finalmente en la subasta de, de Barclays. Y luego he puesto unos ejemplos eh, así un poco llamativos, históricos, pero también de los últimos. Eh, este fue un proyecto eh, muy interesante en el que, eh, de micromecenazgo, en el que eh, el ministerio eh, probó a través de una serie de aplicaciones el involucrar a la sociedad civil para que con pequeñas eh, donaciones eh, de dinero, intentar comprar una serie de cuadros eh, con destino para el Museo Sorolla. Finalmente se, se consiguió eh, y, y la verdad es que fue, un, fue interesante estar en el proyecto porque, eh, porque eh, mm, no te das cuenta de todo el trabajo que hay eh, para conseguir... Eh, que al final se frague una compra con eh, todas eh, las aportaciones de la, de la sociedad civil. Es decir, es muy parecido al buet que compró el, el Museo del Prado hace, hace tres años. Eh, y como os decía antes, nosotros no solo ejercitamos el derecho de tanteo para nosotros, sino también para sus instituciones. Es decir, Ayer, por ejemplo, eh, compramos obras para... Para el, esta semana ha sido para el Museo de la Alhambra, para la Biblioteca Nacional, para, eh, para Patrimonio Nacional. Eh, en este caso fue una compra de la asistencia de estudiantes del archivo eh, Cernuda que salía en subastas eh, Durán. Bueno, nos no he explicado cómo es el procedimiento, es decir, bueno, ya me he yo ya. Eh, nosotros, para cuando queremos asistir a subasta, aparte de nos tienen que mandar los lotes que le interesan, nos tienen que poner eh, un precio máximo. Es decir, nosotros no vamos con, eh, con la chequera allí. A ver, es decir, En todas las instituciones tienen que marcar un precio máximo y a este precio máximo lo que hay que eh, sumar los gastos de la sala, que suele ser en torno a un eh, 22-25% eh, depende. Es decir, también tenéis que tener en cuenta… Eh, no sé si lo voy a contar después, eh, todo el tema luego del IVA, que es un tema muy particular dentro del mercado del arte. Es decir, en el caso del IVA general, como sabéis, es un 21%. En el caso del de mundo del arte existe una cosa muy específica que se llama REBU, que es régimen especial de bienes usados. La mayoría de los anticuarios, los dealers y las salas de subasta se acogen a ese régimen especial y ese régimen especial señala que no se puede aplicar dos veces el IVA por el mismo bien. Eh, por eso la sala de subasta, por ejemplo, eh, no aplican… Eh, cuando tú vas a comprar un, un lote, el lote como tal no tiene IVA, lo que tiene IVA es la comisión. Es decir, tiene un 21% de la comisión que tiene la sala, que suele ser en torno al 20%, pues hay que sumarle a ese 20% el 21% del, del IVA. Eh, por eso que nosotros, eh, todas las peticiones que tenemos de las instituciones para asistir al, al ejercicio del derecho de tanteo, siempre tienen que venir con un precio justificado de cuál es el máximo para asistir a la, a la subasta. En el caso de nuestras instituciones, pues aparte de nosotros ejercitar el derecho de tanteo para nosotros, tenemos en paralelo. Todo lo que es el expediente económico que os decía de eh, las tres fiscalizaciones, el trabajo con el servicio económico, eh, con intervención y, aparte, la firma del secretario del, del ministro, que ahora mismo está la firma delegada en el secretario general de Cultura yo quiero poner unos ejemplos de obras que hemos comprado eh, en, el último, en el último año, es decir, en 2021, que ya están terminadas. Es decir, por ejemplo, estos, eh, estas dos pinturas que ahora mismo ya están expuestas en el, en el Museo del, del Romanticismo. Y aparte de comprar para nosotros, también podemos eh, comprar para otros eh, museos que sean de titularidad estatal y gestión también transferida, como en el caso del Museo Albacete, que se, que se completó con esta obra de Benjamín Palencia para completar su, su importante colección de, de, de Benjamín Palencia. O las compras que hemos hecho en eh, los últimos años... Eh, con toda la reestructuración que ha habido de la colección permanente del Museo Nacional Centro de Ante Rena Sofía, pues aquí veis ejemplos de obras que están expuestas ya en la colección permanente y que han sido compradas por el Ministerio para, para el Museo Rena Sofía. Eh, el, el tipo de, de bienes que compramos, muchas veces no penséis que solamente vamos a comprar obras maestras de los pintores de, españoles del siglo XVII o Goyas, eh, no, muchas veces es decir, compramos eh, bienes culturales de todo tipo, pueden ser documentos eh, patrimonio documental bibliográfico, pueden ser carteles, pueden ser joyas, pueden ser piezas de diseño, eh, pinturas, esculturas, artes decorativas lo que os podéis imaginar, es decir, el, todos los tipos de bienes que salen publicados en, una, en un catálogo de, de subastas. Y, por ejemplo, estas, dos, estas piezas ya están expuestas en el museo. El tanteo y retrato no solo es en subasta pública, sino también en aquellos eh, bienes que están protegidos. Como sabéis, dentro de la normativa eh, de patrimonio histórico del, del año 85-86, el Real Decreto el 86... Señalaba tres niveles de protección, el más alto, que es el bien de interés cultural, el segundo, que es para bienes muebles exclusivamente, que es el inventario general de bienes muebles, y la tercera categoría, que es el, el carácter general, que son los bienes del patrimonio histórico español. Pues Todos aquellos bienes que estén incluidos en alguna de las dos categorías superiores, en caso de que haya una venta eh, dentro del territorio nacional, no tienen que notificar al Estado, en este caso al Ministerio de Cultura y Deporte, y a la Administración Autonómica donde esté el, el bien. Es decir, hay un derecho de tanteo en los dos meses siguientes a la notificación. No os voy a explicar el procedimiento porque es muy parecido al de las, al de las eh, subastas. Es decir, pero en vez de dos, dos eh, eh, fiscalizaciones, en este caso, hay, hay, en vez de tres, hay dos, porque nos eh, evitamos la primera, que es anterior a la subasta. Obviamente, el caso más eh, conocido... Eh, más mediático fue la compra eh, por parte de, del Estado eh, de la Condesa de Chinchón eh, por un precio de 4.000 millones de pesetas, porque en ese momento había pesetas todavía. Que a, a, a precio actual son 24 millones, pero bueno habría que subir la, la revaloración eh, esto no es, un, no es una forma no es un modo de adquisición muy habitual, pero anualmente sí que tenemos algún caso, eh, esta por ejemplo, es una obra que ahora ya podéis ver en la actual exposición que está haciendo el Museo del Prado que se ha inaugurado, no sé si ayer o antes de ayer de, de Luis Paret. pues esta obra se compró la compró el ministerio para el Museo Nacional del Prado eh, a, a un eh, anticuario de Barcelona. Es una acuarela de, de la Celestina, es espectacular esta pieza. Y en el último año, es decir, las dos obras, dos obras de las más importantes que hemos comprado, eh, está este dibujo que se compró a final de año, también por eh, tanteo eh, y que con, era de los pocos dibujos eh, de Goya que estaban en España en manos eh, privadas y que ha acabado en la colección de, del Prado. Y la obra más mediática eh, y más importante que hemos eh, realizado el año pasado es la, la crucifixión de, del Greco, que está actualmente ya expuesta en la colección permanente del, del museo y que era, es la primera vez desde la fundación del museo que se incorporaba una obra de, del, greco, del Greco a la, a la colección. O sea que es verdad que ahora, luego lo explicaré más adelante con el, los listados de las adquisiciones de los últimos años, eh, dentro del Ministerio eh, o de la Dirección General o de la Secretaría de la Junta, eh, yo creo que la Dirección General, es decir, eh, y eso es algo que de lo que estamos eh, muy orgullosos, intentamos siempre eh, repartir todo el presupuesto para todos los eh, museos y archivos de la, de la Dirección General. Es decir, actualmente, es decir, eh, no sé si lo he dicho al principio, pero lo digo, es decir, los museos y los archivos no tienen capacidad para comprar por, eh, con su propio presupuesto. Eh, es decir, todo está centralizado en el Departamento de Adquisiciones eh, de la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico. Es decir, es el presupuesto de adquisiciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes el que se dedica ...para todos los museos y los archivos eh, dependientes de la Dirección General. Eh, por eso nuestra prioridad eh, siempre es eh, comprar para, para los museos, eh, nuestros museos y nuestros archivos. Eh, pero a, eh, aparte, nuestro presupuesto también se dedica, aunque ellos tienen capacidad jurídica y, y tienen de, departamentos eh, para ello... Eh, también se compra para la Biblioteca Nacional de España, para el Museo Nacional Centro de Arte en Sofía y para el Museo Nacional del Prado. O sea, al final, cuando veáis los listados, veréis que siempre, pues, ellos están siempre de los primeros también porque el tipo de obra que sale al mercado pues, es susceptible de acabar en, en, de, en sus colecciones. El, la segundo, o la tercera, El tercer modo de adquisición... Con derecho preferente es el de oferta de venta irrevocable. Es decir, como os ha contado Beatriz, eh, cuando en el, el, el Ministerio recibimos una solicitud de exportación temporal, composición de venta o definitivo, eh, se, es una oferta de venta irrevocable a favor del Estado. Es decir, el Estado puede ejercitar esa oferta de venta irrevocable por el precio puesto en la solicitud. Aquí tenéis, eh, tenéis aquí la, la normativa. ¿Qué plazo tenemos? Tenemos. Seis meses desde la denegación del permiso de exportación. Si no se lo ha dicho Beatriz, es decir, eh, desde que se presenta la solicitud de exportación hasta que haya una resolución del director general, tanto de concesión del permiso de exportación o de denegación del permiso de exportación, tenemos tres meses y luego desde la resolución de denegación del permiso de exportación hay tres, seis meses para el, la, el ejercicio de la oferta de venta irrevocable, que tiene que ser expresa, es decir, tiene que haber una orden ministerial de haber ejercitado la oferta de venta irrevocable. Eh, y tenemos un año para, aceptación de, para efectuar el pago. Es decir, como os he dicho antes, aquí prevalece la ley general presupuestaria y antes de iniciar un expediente de compra por oferta de venta irrevocable, es obligatorio eh, tener, es decir, tenemos que tener el dinero en el presupuesto para poder hacer la retención de crédito. Igual que antes teníamos tres fiscalizaciones, en el caso de las ofertas de venta irrevocables solamente tenemos dos, es decir, la fase A y la fase D van juntas eh, cuando ya se ha decidido la, la compra y luego ya la última, que es la, eh, la fiscalización para el, para el pago. Eh, este modo de adquisición es, es muy habitual, es decir, eh, eh, viendo el volumen eh, de permisos de exportación, pues os imagináis que… Eh, hay eh, muchos bienes susceptibles que la Administración pueda eh, adquirir a través de este, de este modo. Es decir, em, ¿Qué adquisiciones eh, importantes hemos hecho en los últimos años? Pues, eh, Por oferta de interrocable? bastantes. Es decir, eh, he puesto esta obra que se incorporó de dos o dos y que se incorporó a las, eh, al, al Museo Nacional del Prado en 2019. Eh, yo por mi experiencia eh, siempre y, y cuando los museos eh, porque claro, estamos hablando no tengo aquí el importe, aunque lo sé pero estamos hablando de importes eh, muy altos eh, los, las obras de cuando piden un permiso de exportación con importes eh, cercanos a, a millón, millón para arriba eh, ya estamos hablando que tenemos que eh, se tienen que dar las circunstancias económicas eh, favorables para poder adquirir ese bien. Es decir, muchas veces no es que eh, el, la Administración eh, no quiera comprar bienes que presentan un permiso de exportación. Es decir, Muchas veces se tienen que dar las circunstancias económicas eh, para poder hacer esa, esa compra. En el caso de este, del 202 si sí, se dieron las circunstancias, y en el caso del Greco… Igual, es decir, eh, la oportunidad de tener un millón y medio en el presupuesto para poder comprar esta obra, pues, eh, pues no, es, no, es, no es habitual. Es decir, y parece que Ángel y yo nos hemos puesto de acuerdo porque hemos puesto la misma pieza eh, de la Roldana. Eh, eh, no sé si lo contaré después, pero también al final nosotros, eh, nuestro departamento… Eh, y, y si miramos eh, la vista atrás de las adquisiciones de los últimos 10, 15 años, es un reflejo muy claro de cómo está funcionando el mercado. Eh, yo cuando llegué en 2007, eh, me, eh, las adquisiciones para el Museo Nacional de Escultura pues eran bastante escasas. Es decir, en el mercado todavía eh, los dealers y los anticuarios Todavía no habían puesto de moda el, el, la escultura española afuera. Eh, y unos anticuarios eh, vieron ahí el nicho de mercado y empezaron a pedir permisos de exportación de muchas piezas que estaban dentro del mercado interior eh, para sacarlos a Tefaf, a, a Londres, a, a venderlos en distintas ferias. Eh, y ahí es cuando se empezó a poner de moda la escultura renacentista y barroca española en los en, en, en dentro del mercado internacional. También ayudó mucho las exposiciones que se estaban realizando en el Museo Nacional de, de Escultura, como la exposición que hicieron en, en Londres, eh, y eso provocó que el mercado se inundase de muchísimas piezas, eh, muchas colecciones eh, privadas empezaron también a intentar sacar eh, piezas, y si vemos, eh, miramos para atrás... Eh, ...veréis que han salido al mercado muchísimas piezas... ...y se han comprado mucho para el Museo Nacional de, de Escultura... ...es decir, eh, no tengo la cifra, pero eh, si hablando con Manuel Arias... Eh, ...que ha sido el subdirector de museos, eh, del Museo Nacional de Escultura... ...actualmente lleva el Departamento de Escultura del Museo Nacional del Prado... ...si vemos los últimos 10 eh, años, veréis eh, que se han comprado innumerables obras importantísimas para, para el Museo de Escultura. Y va a pasar lo mismo, ha pasado lo mismo en los últimos años con las colecciones de diseño del Museo Nacional de Artes Decorativas. Es decir, eh, al hilo de la exposición actual que hay en el, en, en el museo, eh, en los últimos años el museo ha hecho un esfuerzo importante por eh, cubrir esa laguna y por convertirse, aparte de ser un museo de artes decorativas, eh, también de, del diseño en los últimos años tanto en subasta en, en compras eh, directas hemos comprado eh, eh, eh, piezas de, de torres blancas de eh, bueno ahora lo veréis eh, del de lo, de, de cine, de los cines capitol eh, tanto que estaban en, salían en subasta como de coleccionistas eh, eh, particulares eh, ya dejamos atrás un poco los eh, derechos preferentes o, eh, y, y este es seguramente que sea el modo de adquisición más, eh, más habitual. Bueno, pues eh, es el más habitual y, es, eh, el, y el que, eh, la normativa es mucho más actual. Es decir, en, nosotros para la tramitación de una oferta de venta directa lo hacíamos hasta hace eh, tres años con la nueva ley de contratos. Eh, que es de 2017, pero entró en 2018, eh, lo hacíamos como un contrato de suministros, eh, un contrato negociado sin publicidad, eh, con su contrato, con su pliego. Es decir, Con la nueva ley de contratos, eh, la ley eh, señalaba que se tenía que regular con una normativa específica. ¿Y esa normativa dónde estaba? Pues la tuvimos que hacer, eh, pero ha entrado en vigor en 2021. Es decir, en septiembre de 2021 entró en vigor, resumiendo mucho, eh, no hemos mejorado mucho en relación con el sistema anterior, pero por lo menos ya tenemos una normativa. ¿Y cómo es? Pues es un contrato negociado si es 15.000 o más de 15.000, y si es menos de 15.000, eh, sigue siendo contrato, pero es un contrato menor, y ambos sin publicidad. No hay pliego y, la, y también nos permite el aplazamiento del pago en varios ejercicios, es decir, que en, que en este caso sí que podríamos eh, abordar algún expediente de compra pagándolo en, en varios años eh, sucesivos. Eh, pero la nueva ley, igual que la anterior, da mucha importancia porque la tiene al certificado de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación y obliga a todas las adquisiciones eh, que vayan a museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal a que tenga este informe de la, de la Junta. En el caso de las instituciones públicas eh, dependientes de eh, las administraciones autonómicas, eh, ...deberían de tener también el certificado de eh, órganos eh, a la, eh, similares a la, a la Junta de Calificación. Eh, este informe favor de la Junta eh, hace referencia al, al precio de la compra, es decir, si, es, eh, eh, si, ese, si ese precio es acorde o no y, y el interés de la pieza... ...pero aparte también tiene que hacer eh, referencia a la pertenencia del bien al patrimonio histórico español y a la unicidad eh, del bien... Por oferta de venta directa, como os imagináis, hemos comprado muchísimas eh, piezas. Es decir, he puesto varios ejemplos históricos, eh, como este archivo, he puesto varios ejemplos de archivos, porque es verdad que han salido al mercado en los últimos años numerosos archivos que han acabado en situaciones eh, muy diferentes. Es decir, este del artista fallecido hace... Eh, unos meses, Alberto Corazón, se compró en 2018 y está en el Museo Nacional de Artes de, Decorativas. O este de 2019, el archivo de Maquesa de Aguilar de Campo que se compró para el Archivo Histórico Nacional en 2019. O en 2020, el archivo Ferloso, que pagó el Ministerio con destino a los fondos de la Biblioteca Nacional de, de España. También por oferta de venta directa se tramitan las adquisiciones de ARCO, eh, que paga el Ministerio de Cultura y Deporte con destino a las colecciones del Museo de Reina Sofía. Es decir, en los dos últimos años siempre el ministerio, eh, cuando llegaba a Arco, eh, pagaba parte de las adquisiciones para el museo, eh, eh, pero de los dos últimos años eh, es en exclusiva, es decir, eh, paga, es el ministerio el que paga todas las adquisiciones eh, para, para el museo, como en este caso las obras que se compraron de Ibarrola, la Galería José de la Mano, para el Reina Sofía. Y como os decía, compramos bienes de todo tipo, que muchas veces como este que compramos el año pasado, un 600 que estaba depositado en el Museo del Traje desde hacía muchísimos años y que finalmente el, el propietario o la propietaria quiso venderlo y ya es colección de, del museo. O por ejemplo, estas, esta compra es del año pasado. Son dos compás diferentes y que son muchos de los muebles que podéis ver actualmente en la exposición que ha hecho el Museo de Artes Decorativas del afán moderno. Es decir, son piezas que cuando acabe la exposición eh, van a pasar a la colección permanente, si así lo, re, así lo, lo, lo decide la, la dirección del museo. Eh, aparte de, este, de ofertas de venta directa, también tenemos las subastas en el extranjero. Eh, esto es un procedimiento diferente que es un procedimiento dentro de la ley presupuestaria que se llama pagos a justificar eh, no voy a entrar, es decir, pero bueno eh, también tenemos casos de asistencia a subastas en el extranjero eh, como una que hemos tenido la semana pasada en París para el, Museo, para el archivo histórico eh, nacional, es decir, no solo son estas tres que son las más importantes Christie, Sotheby's o Bonhams sino que también hay, hay numerosas y ya si entramos en el mundo internet pues, eh, como os decía antes, ahora mismo estamos en un impasse y que muchas de las subastas eh, internacionales son todas online. Ahí ves un listado enorme y esto es, eh, nada, pues son cuatro eh, subastas, pero hay muchísimas subastas donde salen muchísimos eh, bienes que podrían ser susceptibles de acabar en, una, eh, en las colecciones eh, públicas españolas. De todas, eh, la única española es SEDAT, eh, que era la única que estaba... Eh, ahí en la lista y, aunque ahora últimamente se han añadido muchas más. Eh, no me va a dar tiempo a explicar las, eh, los otros dos modos que tenía, que son los que se estudian en las eh, donaciones, pero quedaros un poco con la… Eh, las eh, desgrabaciones de las eh, donaciones, es decir, en los últimos años el, el Ministerio está haciendo un esfuerzo para intentar aumentar eh, la desgrabación fiscal asociada a estas donaciones, tanto de dinero como de bienes del patrimonio español, y actualmente, como veis ahí, IRPF y sociedades, está en un 80% los 150 primeros euros, es decir, que se está intentando potenciar el micromecenazgo. Luego, a partir de los 150 euros, ya baja a 35%, pero esto puede subir si es fidelizado, que sube un 5% más, y si está dentro de las actividades eh, prioritarias de mecenazgo que señalan los presupuestos generales del Estado, otro 5% más. O sea, que se está haciendo un esfuerzo por, por intentar aumentar este eh, porcentaje de las eh, donaciones. Y el, el último procedimiento de eh, incorporación de bienes es la dación en pago, que ya lo ha contado un poco Ángel. Eh, eh, históricamente decir, ha sido un procedimiento que ha eh, ayudado a traer importantes o a incorporar importantes colecciones a los museos, archivos y, la, y bibliotecas y de titularidad estatal. Esto es uno de los más mediáticos, que fue eh, la dación de la colección Fortuny. ...en 2003 de Inditex... ...y que está actualmente expuesta en el, el Museo del Traje... ...o esta importantísima dación en 2011... ...no he puesto quién es la persona porque no sé si es público... ...pero donde se aceptaron numerosas obras... ...que han acabado tanto en el Museo Nacional de Artes de Cataluña... ...en el Museo del Prado... ...Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí... ...Museo Nacional de Artes Decorativas... Eh, ...Museo Nacional Centro de Sofía ...incluso el Museo Picasso de, de Málaga... ...o una de las últimas... ...que es esta pintura de Luis Borrasá eh, de la familia eh, Várez Fisa. Esta era de las últimas eh, diapositivas en el que eh, quería contar un poco eh, de dónde viene nuestro presupuesto. Es decir, nuestro presupuesto viene de la asignación que nos da los eh, presupuestos generales del Estado... ...y a partir de ahí, a lo largo del año, se va aumentando. ¿Con qué? Pues con la tasa de exportaciones, que suelen ser en torno pues, entre 300.000 500.000 al año... También eh, con las, el 1% 2% cultural, eh, que entre los eh, destinatarios están las adquisiciones de bienes de patrimonio histórico español para, para nuestras instituciones y también la transferencia dentro de otros, eh, de otros departamentos, dentro de la Secretaría General de, de Cultura. Rápidamente, veréis ahí eh, lo, que nos hemos, eh, lo que hemos eh, dedicado a adquisiciones en los últimos eh, años. Eh, veréis que en 2016 esa cantidad se redujo eh, considerablemente porque hubo un cierre del presupuesto en junio y 2018-2019 y fueron años duros porque fueron eh, años en los que eh, no hubo presupuestos y eso en, en departamentos como el nuestro eh, y había una serie de restricciones por parte del Ministerio de Hacienda, pues, eh, pues fueron años eh, que nos costó mucho mucho eh, ir a aprobar expedientes en el último año que es el que veis hemos llegado a 6 millones y yo creo que este año pues estaremos eh, seguramente superaremos esa esa cantidad rápidamente es veis eh, para qué instituciones compramos es decir como veréis hay un reparto eh, entre nuestros museos nuestros archivos pero también podemos comprar para museos que son estatales de gestión transferida como el museo de bellas artes de sevilla eh, o el Museo de, de León, o en 2014 esta pieza que se compró, esta pintura espectacular del retrato de, del cuñado de Sorolla para el Museo Sorolla. Es decir, y, y veis que está bastante repartido entre todas las instituciones... Eh, todo, el, todo el presupuesto estas esculturas que se compraron de Vigarni que se han ido comprando en años, en, en años eh, diferentes, que completaba el sepulcro de Avellaneda que tiene el Museo Nacional de, de Escultura y que estaban en manos eh, privadas o en 2015 esta obra que todavía eh, eh, algún día se expondrá y se estudiará que es una pareja de, de Mercator eh, que se compró en 2015 y que yo le guardo especialmente mucho cariño eh, como veis, eh, eh, ahí están todas las adquisiciones. En, en este caso, en, en 2015, eh, la Administración General de, de la Administración estaba fue la, el, a la que más se compró, porque esa es parte de la compra del archivo Valcels. En 2016, como os he dicho, ya hubo muy eh, menos presupuesto y... y y se reducen las cantidades, sobre todo, los, no las instituciones, pero sí las, los valores que se compran. En 2017, la importante colección de indumentaria contemporánea, Museo del Traje. O en, dos, en 2018, eh, en 2019, aunque la cantidad llegó a 3 millones, eh, sí que es verdad que hubo muy pocos expedientes por problemas eh, de procedimiento. En 2020 esta compra también fue de tanteo, fue una colaboración con el Museo Nacional del Prado, con un pago compartido entre el Ministerio de Cultura y el Museo del Prado. Es decir, que sí que hacemos, eh, cuando son compras importantes, se puede eh, llegar a acuerdos, tanto con la Reina Sofía con, o con el Museo del Prado, para que la compra sea compartida. Y en el año 2021, como veis, eh, todas estas... Eh, Adquisiciones. Todas estas adquisiciones intentamos darlas eh, la máxima difusión posible dentro de, las, eh, de los pocos medios que tenemos. Eh, tenemos los libros de adquisiciones que esperamos que este año eh, poder ponernos al día y, y poder publicar los últimos cinco años que tenemos todavía pendientes. Pero también muchas de las adquisiciones se publican en BOE, en la plataforma de contratación, en la plataforma de la Unión Europea… Eh, o en los propios medios que eh, tanto los museos como el ministerio difunden para dar conocimiento de las adquisiciones. Bueno, da, muchas gracias.